Eh, bueno, yo estamos muy contentos hoy porque creo que hemos dado un paso hacia adelante. Estamos reconociendo las posibilidades que tiene la huir de lo que ha sido el manejo y el control de drogas como el cannabis por parte de grupos criminales. Yo creo que estamos normalizando una realidad, estamos reconociendo las posibilidades terapéuticas del uso del cannabis, pero que yo creo que estamos sobre todo dando un paso hacia adelante también en términos de salud y en términos también de libertad. Me parece muy importante el hecho de que los tres grupos, Compromís, Partido Socialista y Podemos, avalemos esta proposición de ley. Creo que será también un impulso decidido para que se cambie la concepción... De, de lo que es el uso del cannabis también a nivel estatal y esperamos que este ejemplo cunda en otros territorios y especialmente sirva también para que las, los resultados de la comisión de estudio que se va a crear en la comunidad valenciana sirvan también como ejemplo para el Estado español.